A ver, yo me llamo Emilia Grijuela González, nací en Santander 1939. Pues me crié en Santander, en la calle de San Fernando, que era una, que era una calle preciosa con su tranvía, con vías, con tranvía. Poníamos chapas en la vía para que las, el tranvía no las aplastara. Luego jugábamos con ellas las vendíamos como perras gordas. Y enfrente, y ahí estaba la Alameda, entonces era el doble de ancha que ahora. Tenía por lo menos, por lo menos, por lo menos, 400 metros más de ancha. La calle de Vargas no existía prácticamente. Eh, luego hicieron ahí un cine los hermanos Restegui, que hicieron el cine, el famoso cine Alameda, que duró pues unos 15 o 20 años, duró enfrente de Perines. Y ahí jugábamos en la Alameda muy bien, muy... porque no, no había... nos gustaba mucho cuando subían las, las lecheras. Las lecheras pasaban, bajaban a Santander a repartir leche con su burrito y su carrito. Y luego subían, por, por ahí todas se marchaban para los pueblos, serían de, de, de San Román o de Cueto, o de por ahí. Y nosotros nos arrimábamos al carro y nos habíamos hecho pajitas y les bebíamos la leche de las cántaras. Sí, muy, éramos muy monos. Estaba, estaba, el no sé si serían las oficinas de Nereo o serían las cuadras de los caballos de Nereo, yo no sé. Yo pienso que eran las cuadras de los caballos de Nereo. Y en la travesía de San Fernando, al lado de mi casa, estaba la travesía, que yo, es la única casa hoy en día que existe en San Fernando. Y, y por la travesía entrábamos y por ahí había una puertecita y ahí entrábamos a las cuadras. Y los caballos, los pobres, cuando les traían de... Porque entonces los entierros se hacían todos con caballos. Y, y se ve pues, que se pasaban el día en la calle porque se veían de morir la gente. Claro, todos los días se moría alguien. Y les traían a la cuadra, les ponían un ronzal, un saco, a la, amarrados a la cabeza con algarrobas. Y nosotros entrábamos y les robábamos las algarrobas. Que por cierto son muy ricas y nos, nos alimentaban bastante, pero además alimentan mucho. Pues bien, yo iba a las Trinitarias que estaban enfrente, ya me trajeron, nos trajeron mi abuelo del, de Cabuérniga, del, del internado. Y, y me, me, bien, fue, esa, esa época fue bastante bonita, jugábamos mucho por San Fernando, nos dejaban. Yo tenía un novio médico, me iba a casar con un médico. En el año 62, ese novio médico, los padres le compran un piso, nadie tenía piso. Lo conocí haciendo yo, ya te digo, que yo entré en Valdecilla porque teníamos derecho a poder estudiar. Yo no lo acabé nunca. Y fíjate por dónde, como yo, para poder estudiar, tuve que luchar contra todo. Entonces, pero yo quería estudiar. ¿en dónde podía y en qué manera? Me entero de lo de Valdecilla y de los estatutos de Valdecilla. Y, y entonces es cuando yo les digo que a mi madre, porque a mi marido que decía, ¿de dónde saco yo 40.000 pesetas ahora? Siempre has vivido con el dinerito justo de... Esta? La vida ha sido así, para mí por lo menos. Y, y entonces m, me acuerdo de esta historia y me voy a, a, a Valdecilla, a las oficinas, y digo que me den los estatutos de, de Valdecilla. nosotros estatutos? Nosotros no tenemos... Sí. ¿eh? Aquí hay unos estatutos hechos por el Marqués de Valdecilla que tienen que estar, ya lo creo que sí. Me costó, pero lo, los encontramos. Y ustedes a mí no tienen por qué cobrarme absolutamente nada. Ah, bueno, pues perdone, no sé qué, unas historias muy raras. Y claro, no pagué nada. Fíjate, por Dios. Llevábamos de noviazgo un año. Nosotros, a mí no me había tocado, a mí no me había besado ese señor. Y un día me dio un beso. Y a mí me produjo tal asco, que yo solita, tenía 19 años y yo decía, pero bueno, yo tengo que ir... Eh, claro, yo, eh, yo no era tonta, yo había leído mucho y, de hecho, yo iba a la, universidad, a la biblioteca municipal de Santander y la que estaba de bibliotecaria me dejaba los libros para que leyera. Yo tenía un vicio tremendo a leer. Todo lo que yo había aprendido en mis lecturas era que el amor existía y que aquello no era amor. A mí me daba asco aquel señor. Era una bellísima persona. Yo estaba muy a gusto. Me dejaban salir, entrar en casa a las nueve de la noche. Y, bueno, vivíamos relativamente felices. Hasta ya te digo, hasta ese día. Ese día fue, cogí un pánico horrible. A... Me casaba el 5 de julio, que era mi cumpleaños. Cumplía 20 años. Y me entró un pánico horrible, de, de... y un día cogí una maleta y me marché. Me marché... ¿A dónde? A Alemania. No me fui cerca, no. Porque, por una razón muy sencilla, no existía la emigración. Pero en la Universidad de Santander venía mucha gente de toda España, de Europa. Y, en, y teníamos una playa, era la Madalena, y en final de la Madalena, hacia el palacio, había una playita pequeñita, que existe todavía, que la llamábamos el bikini. En el bikini iban las extranjeras a ponerse en bikini, porque no nos dejaban, en la playa no te dejaban ponerte en bikini en la Madalena, porque te echaban multa. Pero íbamos allí, yo como era rubia y de ojos azules, pues, y tenía otra amiga también rubia y de ojos éramos tres, y la otra era muy morena. A la otra la echaban siempre. Pero nosotras dos nos apañábamos allí de maravilla. Nos poníamos, uy, nos poníamos en bikini. Eso sí, unas bragas que te llegaban aquí, debajo el pecho, ¿sabes? Y bueno, claro, eh, nosotras, y, y hablábamos, uy, mira por dónde. Y había un grupo, ese verano había un grupo de alemanas. Y yo que era un monosabio... Eh, a ver, ¿y esto cómo se dice? Y esto cómo se dice? Yo me aprendía cosas en alemán y, y yo pasaba... Y, y yo, y, Iba yo con melena rubia y, y hablaba alemán. Yo era alemana. Y vinieron, se, eh, había dos alemanas, una era Dole, que se marchaba en el mes de mayo, se marchaba para, acababa, eran seis meses, se marchaba para Alemania. Y yo vi el cielo abierto. Me voy contigo, Dole. Y nosotros, que nos entendíamos a hostias, porque con los cuatro que sabía ella de español y con los tres que sabía yo de alemán. Dole, me voy contigo. Y entonces ella me empieza a contar que tienen, que su madre tiene eh, eh, cerca de Düsseldorf una fábrica de leche. Mira por dónde que se me ocurre. Nada más que se me ocurre, yo me voy a hacer el pasaporte. Yo no soy mayor de edad. La mayoría de edad era los 21 años en aquel entonces. aquello en Santander era un, una noticia bomba. Eh. Pero si tiene un piso comprado, que le han comprado los suegros. A mí no me habían comprado ni el, el, los suegros el piso, lo habían comprado a su hijo. La historia de Alemania, eh, dale para contar otras 40 anécdotas, ¿sabes? Yo me voy a ese hotel eh, a fregar cacerol. Era un hotel de cinco estrellas en el centro de Düsseldorf, el Börsen. Y estoy... Fre fre fregaba cazuelas que me tenía que meter en ellas para limpiar la parte de dentro. Horrible. Yo era delgadita, era... Y había un cocinero, Ludwig, que era un orangután. Tenía los, de hecho, tenía los brazos separados del tronco, andaba así. Y siempre que pasaba, me cogía el culo. Pero es que además me lo cogía, no es que me daba una palmada. Y yo al principio le miraba como diciendo, ¿qué hago? Por favor, yo decía, por favor, todavía. Y un día me volví, estaba limpiando, estaba rascando una cazuela con una paleta, me volví y le pegué en toda la cara con una paleta. Él se volvió, me dio un puñetazo y me rompió la mandíbula. Y, y yo me salí de allí, tiré un batilongo que tenía blanco o azul, o no sé de qué color sería, que me tenía puesto, que me daba tres vueltas, por cierto. Y me marché a comisaría. Y, y detrás de mí vino la dueña con Ludwig, con el cocinero. La dueña... Le dijo al comisario que yo era una rebelde comunista y yo le dije, le dije al comisario que no, que este señor cada vez que pasaba me tocaba el culo, pero que es que esa vez me lo había agarrado y yo me volví y le di. Y el comisario me dijo, es que usted no tenía por qué pegarle, un comisario de policía alemán, usted no tenía por qué pegarle, yo no hablaba muy bien alemán, yo no podía defenderme como, como me defendía. De nos... Ala, dejé. Tenían, me, daban, me habían dado una habitación arriba en una guardilla, nos daban de comer y nos daban 15 euros al mes, 15 marcos, que eran 15 euros prácticamente, 15 euros al mes, la habitación y la comida. Yo te, creo que tenía los 15, yo me había comprado uh, libros para estudiar alemán y creo que tenía los, los 15 euros que me debía esa señora ese mes, no tenía más. Me voy, el consulado español en Düsseldorf no había, había en Colonia, me voy a Colonia, me bajo a Colonia en un tren. Y, en el, y estoy en el consulado y me dicen que lo sienten en el alma, pero que en el consulado español a mí me ayudan de esta manera. Ah, pues tiene que trabajar en, en servicio, no se puede hacer otra cosa. Es imposible. Y si usted no trabaja en servicio y pero bueno, pero es que yo es que yo no tengo para mañana, no tengo sitio donde quedarme. Hay tres chicos, muy guapos, por cierto. Yo es que además les recuerdo como si fueran dioses, de unos 30, 35 años, altos, con traje, muy guapos. Me siento yo, se me caía el mundo a los pies, yo no tenía ni para volver a España. Y me pongo a llorar. Bueno, y viene uno de estos chicos, eran tres, y viene uno de estos chicos y me dice, perdona, pequeña aja, ¿tú eres de Santander? Digo, sí. Mira, yo también soy de Santander. Estos dos son madrileños, pero yo soy de Santander. Habían ido a aprender televisión. Porque empezaba la televisión en España y Ramón era de Santander. Mira tú por dónde hace chico he estado yo cuidando hasta que ha muerto en una residencia solo, llevándole tabaco, llevándole cosas para que veas lo que en la vida te devuelve la vida, te devuelve al final. No te preocupes. Lo que te están contando estos sinvergüenzas es mentira. Tú puedes trabajar perfectamente aquí. Ellos llevaban allí ya un año y pico. Al otro día quedan conmigo los tres, que eran que yo eso nunca lo he contado en mi casa, porque digo, no se van a creer que no en aquel entonces, es que eso en aquel entonces era terrible. Se vienen a dormir, me vienen a buscar al hotel, me recogen con todas las cosas, fíjate, todas una maletuca de mierda que llevaba yo, y, y vamos a una agencia, ¿cuánto dinero tienes? El dinero que tenía, y vamos a una agencia y me alquilan una habitación en una casa. Doy el dinero de entrada, del dinero que tenía y me dice uno de ellos Ramón, el que estaba, dice, "Mira, no te preocupes, que si no tienes, si no encuentras ahora trabajo para pagarte el mes que viene te lo pago yo." Me dejan en la habitación, me va a buscar al otro día y me llevan a la fábrica de la Henkel. 1500 obreros en Holthausen, a 12 kilómetros de Düsseldorf. 12 o 16. Me apunta y me pone a trabajar en la fábrica. Joder, yo decía, pero así sin, sin problemas, de nada. Sí, sí, nada, nada, nada. Trabajadora, el lunes empiezas a trabajar. Vale, me voy a la casa, me voy a mi casa, yo la más de contenta, pero ¿con qué voy a, a Holthausen? Si yo ya no tengo una peseta. Él me deja, lógicamente, van a la suya, ¿no? Ya te digo, yo tenía 19 años, 20 años, Creo que no los había hecho, creo que los hacía menos, creo que era junio. Y ellos se van a su vida y los otros se marchan y él se queda con la alemana esta. Pues andando. No llegaba nunca. Turno de 6 de la mañana, el turno de mañana, de 6 a 2 No llegaba a la fábrica nunca. Yo decía un frío, ya era, ya era, ya sería mayo, junio, julio sería agosto-octubre empezando septiembre, un frío. Me llevo a la fábrica y yo digo yo esto no puedo, no puedo hacerlo sin comer ni nada. Estuve así tres días. A los tres días me caí redonda en la fábrica. Eh, no había comido nada, no... me llevan al hospital y llaman a la asistente social, que era una señora de unos 50, 60 años. A mí no me entienden, yo no sé hablarles casi. Y le dice un médico, es que se debe de haber querido suicidar porque tiene un est el estómago no tiene, el ácido del estómago, una... Es que, lo que más que hacía tres días que no comía. Y vino la asistente social, esta señora mayor, que era de Rengueima, era alemana, ¿sabes? Me cogió y me llevó a su casa. Y me dijo, entonces yo, con palabras pequeñita y hablando con ella, ya más tranquila. La digo que es que llevaba tres días sin comer. my god my god En la fábrica había un comedor para obreros con la comida del mediodía sin pagar. ¿Sí? Nada, me llevó a la fábrica. Me tuvo en su casa hasta que me encontró una casa con unos alemanes, una habitación cerca de la fábrica y y bueno, pues nada, pues estupendo, todo estupendo. Comía en la fábrica. Luego me compré una botella de leche que me duró una semana, me bebía leche. Además no me gusta la leche. Y así empecé, así empecé mi vida en Alemania. Y, y, y no, pues ahí me parece que estuve los seis meses, contrato de seis meses, estuve los seis meses, me vuelvo a casa. Me vuelvo a casa y me encuentro con el mismo panorama de siente mediocre en Santander, ¿no? Yo ya era, yo ya era un ser especial, lógicamente. Veas tú lo que ya había vivido ya y lo que había. Nunca conté mi historia en casa, ni a nadie, ni, ni nada. Y estoy en casa y empiezo a encontrarme fatal. Y agarré un día al montante. Otra vez volví a hacer lo mismo. Esta vez yo fui particular. Tenía algo de dinero, me lo había escondido. Cogí el, la maletita, me fui a la estación, cogí un autobús hasta Andaya. Y de Andaya a Alemania. Y entro en Alemania un 9 de octubre, que es el día en Valencia de San Dionís, que es el Día de los Enamorados, un 9 de noviembre. Me voy a la, a la, al comedor, al mediodía a comer. Eh, eh, bueno, vine a trabajar otra vez. Sí, sí, sí, vengo a elaboraré y, y hay con él un chico sentado al lado, que tiene una manzana en la mano, que no habla nada. Digo, leí italiano y no me contesta. Y me da la manzana. Digo, pues gracias. Ese es mi marido. Y no nada, empecé a trabajar en la fábrica, me pusieron de empezaron, empezó el primer grupo de, de migrantes de Badajoz, que eran 14 obreros, eh, 12 obreros de, de la línea de la Concepción, unas chicas de Galicia y empecé a hacerles de intérprete, no de intérprete a nivel de una oficina, sino de las máquinas. Y yo les enseñaba, yo, a mí me enseñaban el manejo de las máquinas donde ponían a cada uno y yo se lo enseñaba a ellos. Y luego, pues siempre tenían pequeños problemas, en las oficinas se les trataba, pero tenían pequeños problemas que era yo la que los... Yo me venía, yo tenía un contrato de seis meses y yo me quería volver a España. Yo, Alemania no me iba para nada, para nada, para nada, no podía con ella. Luego unos fríos. Yo he estado ese invierno, ese invierno yo he estado a 22 grados bajo cero. El dueño de la Genke, él era de la SS. Cuando ese señor se murió, la parafernalia que se hizo ahí en un apartamento, bueno, en, un, en 12 kilómetros de apartamento de Abteilons, con las banderas alemanas de la SS. Me voy a casa y me empieza a pasar lo mismo de siempre, que no me encuentro en mi casa. Y, y entonces Alberto, me vuelvo otra vez a Alemania. Alberto, eran las Navidades. Y yo acabo en el mes de mayo, me vuelo para Santander y él me viene a despedir a la estación. No sé cómo se enteró. Para todo esto, dos días antes me había dicho que había un, habían venido a Düsseldorf, estábamos en Holtausen, a 12 kilómetros. Me dice que habían venido a Düsseldorf unos italianos a cantar, que entonces se llevaba a tríos, dúos que venían y cantaban por los bares. Y, por los... y fuimos acá a ver, que, que me invitaba a verles cantar. Y sí, me gustó, me gustó mucho. Lo único que habíamos tenido en común ese día, bailamos, luego bailaban, hacíamos. Y a los dos días me, vuelvo, me voy y él me va a despedir a la estación. ¿De verdad que te vas? Sí, sí, sí, me voy. Pues adiós, adiós. Se va, me voy. Y resulta que él se coge un día el pendique, el, no sé si fue en Fallas, dice que se va a Fallas. Aparece en Santander en la puerta de mi casa y le dice a mi padre que se quiere casar conmigo. Así. Y bueno, pues ala, ala, sigue a empezar, ya se acabó. Se acabó la historia hasta hoy. Ala. Dos hijos y mucho amor. Yo he venido a Cantabria cuando me he echó mayor. La, el, el contrato con mi marido era que él, él, cuando se jubilara, yo me venía para mi tierra. O sea, que yo me he venido a Cantabria hace 19 años, cuando Alberto se jubiló. Y que lo que sí que echaría en falta sería el haberme separado de mi familia. Pero ahí está precisamente el quie de la cuestión. No aguanto el calor de Valencia. Es la muerte para mí, Valencia. Valencia, eh, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Yo no puedo vivir en Valencia. Se me hinchaban las piernas, me dolía la cabeza... Ha habido dos, dos errores para mí y dejar Sarón. Parece que no, yo salgo poco, yo todos los viernes, porque la vida cambia. Yo me marchaba los jueves y los viernes a Santander, mis hermanas, mis hermanas y las amigas. Para mí, con eso tenía más que bastante, con eso me, me, me, me llenaba. Y yo, yo no voy a Santander para nada, bueno, voy con mi marido de vez en cuando, que para mí no era eso, para mí era ir con mis hermanas, tomar café, reírte, criticar, ir al mercadillo de cuatro caminos. El mayor aprendizaje te lo da la vida y como no puedes dar marcha atrás, porque la vida no vuelve, te das cuenta de que te encuentras a veces en una prisión por no haber tomado una, la decisión correcta en su momento. Ese es el, el aprendizaje mayor que tienes de, de todo. Y, y que no se pueden tomar las cosas, que, que creo que hay que pensarlas mucho. Cada uno tiene que vivir la vida como te llega, ¿me entiendes? El que te, los consejos no sirven para nada. Mira, yo lo único que te puedo aconsejar es que cuando hagas sol te pongas una visera, que, que te puedes quemar, lo único. La vida cada uno tiene que vivir la vida que, que le toca lo mejor que pueda lo más inteligente la tienes te tienes que equivocar tú no te puedes equivocar por medio de nadie es, es la vida es así